Ya vamos a ir entrando. Acá estamos. ¿Cómo andan? Buenas tardes amigos y amigas de Laura Durling. Estamos con la historia necesaria con el amigazo Pablo Ambrosetti. Estamos en la entrega 21. Entrega, bueno, ante todo buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario claro, entero, la, en, que vaya, en que vaya a salir esto. Mm. Eh, sí, estamos en la entrega 21 y este, en el la tercera temporada. ¿Viste o sea, cómo pasa el tiempo? No somos buenos, pero somos tercos. Somos insistentes. <risa> insistentes. Y yo, eh, sí, pero yo eh, ayer le contaba a él que escuché el discurso de Melechón, ¿se llama? Sí, Melechón. De Melechón, eh, en la apertura del primero de mayo. Y este, nosotros siempre hablamos de la historia y que es necesario no olvidarse... El, la, la historia viene para atrás, y el tipo agarra y dice puntualmente, desde 1789, o sea, un rato para atrás, hasta acá, dice, todos sabemos que el único maestro que tenemos en la calle es el pueblo francés. mil Y el tipo dijo, es decir, el año de la revolución no, francesa. francesa. Y pensar que hay algún distrito, el Distrito Capital Federal, que está ensañado con eliminar la historia. Sí, sí, sí. Y alguno haciéndose, yo haciéndome el idiota, diría, ¿y, y por qué será? Porque no, no sé, no, no, no sé por qué pueden querer hacer eso. Sí, sí, bueno, es como siempre decimos, ¿no? La historia es como esa, eh, en ese famoso relato que muchos conocerán, habrán leído... Eh, la Apología de Sócrates, que escribe que describe de una manera ficcionalizada el juicio ¿verdad? Que, que le hacen a Sócrates cuando lo, lo condenan a muerte, eh, él plantea que su, flu, su función como filósofo era la de ser eh, ese tábano que molestaba a, a las reces, a las... A las este, a las vacas y esa idea de la filosofía del, del, del intelectual y de la historia del pensamiento del recuerdo del pasado como algo que incomoda y que molesta al poder es una idea muy seductora y nosotros desde nuestro humilde espacio <coughs> proponemos no solo este, incentivar la curiosidad como siempre decimos accesibilizar conocimiento generar debate sino también poner sobre la mesa eh, las lecturas, las visiones y los recuerdos contrahegemónicos. En el fondo, es nuestro pequeño a ver, aporte más bien. A, este, a la incomodidad general de los grupos dominantes, que cuanto menos cómodos estén, eh, más, eh, más eh, próspero futuro vamos a tener los pueblos, ¿no? Y sí, y sí, porque yo ayer escuchaba algo que tiene que ver con lo que él dice y cerré el día de ayer diciendo, mira, si vos sos consciente que sos oveja, ¿no? yo diría que por una cuestión de salud tuya, nunca invites a cenar a un lobo. Sí, claro. Una cuestión de salud. Porque sabes cuál va a ser el menú. Claro. Segundo, vos dirías, no es una cuestión de salud, qué malo que sos, pero es una cuestión ya, podés usar de inteligencia, uh -huh. ¿no? Alguien que es, que te está buscando, que sabes que te está buscando, que sabes que no tiene en su psiquis y en su naturaleza, otra opción que buscarte a vos. Sí, sí. Entonces, bueno... Yo digo, los pueblos tienen que ponerse a pensar, ¿es cierto si eh, uno puede avanzar más allá? Porque lo escuchaba Melenchón y hablaba de la cuestión de, de clases sociales y demás que uh -huh. en Francia este, está complicado, pero en todos lados, es decir, el primero de mayo que pasó, uh -huh. no, yendo hacia eso, él decía, no es el día del trabajo, ah. es el día del trabajador, claro. el que le pone la fuerza, el que le pone la bueno, garra. Justamente, bueno, esto lo estamos filmando un 3 de mayo, ¿no? Uh -huh un miércoles, este, y se nos ocurrió plantear, hemos hablado en otro momento de la historia del primero de mayo, me parece que no tiene sentido volver a cortar la historia, claro. que más o menos la, la, la, la conocemos, pero sí nos pareció interesante eh, complejizar eh, la historia del primero de mayo desde otra óptica. Vamos a ver si sale, como, Dale. como en todo intento, Acá sí, pero eh, siempre sale. Porque sí, pues los sí. comentarios son buenos, les gusta sí, a la gente. Sí. Eh, como todos sabemos, el primero de mayo, que muy buena observación haces vos, no es el día del trabajo en abstracto, es el día internacional de los trabajadores, de las trabajadoras, de los hombres, mujeres que trabajamos, es decir, que nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un dinero que nos permita sobrevivir porque hemos sido previamente expropiados de nuestras condiciones materiales de subsistencia. Traducción, no podríamos vivir sin trabajar. No por una cuestión ética, sino por una cuestión económica, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿Qué es la situación objetiva en la que se encuentra la inmensa mayoría de la población mundial? Como todos sabemos, ya lo hemos comentado, aparte no es ningún descubrimiento, el primero de mayo es una fecha que se toma como consecuencia de esa famosa huelga que inició un primero de mayo de 1883 en la poderosa ciudad industrial de Chicago, en el corazón industrial de un gran país, ya en aquel momento como los Estados Unidos de Norteamérica, donde los trabajadores textiles, acereros, metalmecánicos, metalúrgicos, decidieron ese primero de mayo hacer un cese de, de, actividades. de, de actividades, es decir, retener... La venta de su fuerza de trabajo, ¿por qué? Porque el año fiscal en los Estados Unidos... Ah, pues... Claro, va, termina los 30 de abril, el, el 29 de abril es el día donde los norteamericanos tienen que hacer la declaración jurada para pagar impuestos. Los contratos de alquiler, los contratos de trabajo cesan el último día de abril. Por lo tanto, el primero de mayo es el día donde dentro del derecho anglosajón se comienzan a renegociar todos los contratos, públicos y privados. Perfecto. Ese primero de mayo, entonces, los trabajadores norteamericanos dicen, bueno, si el alquiler yo lo tengo que renegociar un primero de mayo, si las tasas de interés de un plazo fijo vencen un primero de mayo, si los contratos entre la venta de servicios, entre privados, entre empresas, ven, vencen un primero de mayo, yo este día le exijo a mi trabajador le exijo, perdón, al a que me compra mi fuerza de trabajo, a mi empleador, que sentarse a renegociar las condiciones de venta. Y básicamente, que era lo que pedían, lo que todos ya sabemos, la limitación en la jornada laboral. Esto parece una obviedad. No lo era, en no 1886. Es. Perdón, no lo es ahora. Por, perdón, hago un paréntesis. No lo es ahora porque, siguiendo el discurso de Melenchón, sí. él dijo, ustedes verán que en el brazo tenemos un triángulo. Dice, son ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas para estar... Esparcimiento. Esparcimiento. O sea, 2023 en el centro de París hablando sobre eso. Sí. Perdón, Perdón, dijo Entonces, una. eso se produce una, una, una, una, una, gran, una gran parate de la economía en la, en la ciudad de Chicago, una movilización a la plaza central de Chicago... Obviamente las patronales responden como suelen responder, exigiendo en el Estado que intervenga con medidas coercitivas, viene la policía, claro. se produce una refriega, una pequeña represión, en ese contexto eh, explota una bomba dentro de un tacho de basura dentro de la plaza, resultan heridos varios oficiales de policía, se detienen a los ocho cabecillas de la huelga, seis de los cuales eran extranjeros, eh, se los juzga rápidamente y menos de un mes después son todo, eh, son eh, cuatro condenados a entre 15 y 25 años de prisión y otros cuatro condenados a la horca. De ahí la expresión los mártires de Chicago. Para finales de la década del 40, una comisión de investigaciones de la Corte Suprema del Estado de Chicago determinó y comprobó fehacientemente que la bomba había sido puesta por un oficial de policía que estaba infiltrado dentro de los manifestantes, ¿no es cierto? Es decir, un es una... tarea atenta, de inteligencia. Una tarea de inteligencia represiva, bueno. Mm. A partir de ahí, o sea, a partir de, de, de, del hecho de, de, del asesinato de estos cuatro, el asesinato por parte del Estado. Claro. Porque eso es la pena de muerte, ¿no? Sí. el asesinato por parte del Estado, ¿no? Uh -huh. Bueno, este los partidos de izquierda, liberales, progresistas y los sindicatos de todo el mundo, por lo menos occidental, eh, establecen el primero de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en recuerdo a este, la lucha de los trabajadores norteamericanos de la ciudad de Chicago, y se lanza ya para el año siguiente, para 1887, una jornada mundial de lucha, no un feriado, una jornada mundial de lucha que en nuestro país se celebra por primera vez en 1890. Tardamos cuatro años los trabajadores argentinos en organizarnos, eh, que termina también acá con una represión brutal como en varios países del mundo. Tengo una pregunta. Sí. La mayoría de los trabajadores este, asalariados en esa época en, en Chicago y en otras ciudades eran extranjeros, eran... Una parte importante, una parte importante eran europeos. Sí. Este, yo le pregunté eso maliciosamente para acordarme de una letra de Biglietti que dice, eh, no somos los extranjeros. Los, extranjeros, los son. extranjeros son otros, ellos son los mercaderes y los, y esclavos. los esclavos nosotros. Bueno, a ver, eh, adelantamos en el tiempo, 2023. ¿Estuve eh, bien, profesor? Por favor. El primero de mayo es una celebración, vamos a decir o una fecha recordatorio de significancias prácticamente planetarias, donde en la mayoría de los países, hasta los propios estados, reconocen esa fecha como una jornada histórica a tal punto que los estados reconocen que ese es un día no laborable. Para el mundo está compuesto por 206 países, 198 de los cuales son miembros de la ONU. Hay países donde el, el primero de mayo ni es feriado ni se conmemora. Estados Unidos. El más conocido es Estados Unidos, pero también hay otros países menos conocidos. ¿Y ¿Inglaterra qué onda? No, no, no, sí, Inglaterra. Sí, sí. porque la masa sí, obrera, sí, claro. el movimiento obrero. Pero por algún... ejemplo, estos países mm. que alabó tanto el ex primer mandatario Mauricio Macri cuando hizo su gira durante el Mundial, Qatar, Brunel, Emiratos Árabes, <ríe> Árabes Kuwait, son países donde el primero de mayo tampoco se considera. De hecho, no hay que olvidarse que el, el ex mandatario Mauricio Macri y ex empresario... Ex empresario Bueno, o empresario sí. Planteaba que Qatar era un modelo de organización de eficiencia, de eficiencia productiva y económica Justamente porque allí no había sindicatos claro. Que entorpecieran la dinámica del desarrollo de la actividad económica Claro, yo estaba pensando A él le gustan aquellos lugares donde no hay derechos bueno. ¿no? Entonces se nos ocurrió pensar Bueno, ¿cuál es el modelo? Digo, por ejemplo, hasta el día de hoy en Estados Unidos, el primero de mayo es un día como cualquier otro, y ellos instauraron a comienzo de los años 40 el Labor Day, o sea, el día del trabajo, que es el primer lunes de agosto. Una fecha tomada al azar, al azar con la intención de darle al trabajador un día de feriado, que por supuesto nunca viene mal, pero totalmente descontextualizado. Sí, exacto. Y, de desconectado. La y desconectado de la historia de la propia clase trabajadora Y aparte desconectado americana. de la historia de la clase trabajadora americana Que es muy fuerte y Bien. ha sufrido mucho Bien. Y además como colectivo global Romperlo. Desenganchado Bien. del mundo Bien. Entonces se nos ocurrió pensar Bueno, a ver, analicemos un poco cuál es el modelo laboral y sindical Que se terminó imponiendo en Estados Unidos Como siempre decimos cuando uno critica a los países centrales, como por ejemplo en Estados Unidos, critica a las clases dominantes y a los estados, Muy no bien. a los habitantes no de esos países, los pobres. que son las primeras víctimas de esos modelos. ¿no? Entonces, si nosotros haríamos un repaso breve, como los tiempos de la televisión imponen, Estados Unidos, desde su conformación mm. como nación, mediados del siglo XVII, traducimos 1650, se, se construyó con la idea del de inmigrante británico, principalmente inglés, que llegaba a las costas norteamericanas, se apropiaba de cuanta tierra podía apropiarse y defender él o de los pueblos originarios o de su vecino que se la quisiera sacar y se convertía en un farmer, cuya traducción podría ser aquí como un chacarero, claro. como un pequeño, pequeño terrateniente, sí. que especialmente se, se dedicaba a la producción eh, agroganadera Exacto. una vez conformadas las primeras ciudades las famosas 13 colonias sobre la costa del Atlántico, del Atlántico comienzan a, a, a, a construir, a, a desarrollarse con las siguientes oleadas migratorias británicas personas que venían con un capital un poquito mayor que los primeros y en lugar de comprar tierras ponían este, un pequeño comercio o un taller artesano de herrería o de carpintería Que eran los trabajadores calificados en su inmensa mayoría eh, blancos o, esto Está más que claro Y que tenían un conocimiento técnico específico Ser herrero, ser carpintero O un capital, ser un comerciante, tener un bar, tener un hotel Pero Tener también, un drugster, una. También sufren una expulsión de todos, su de origen Todos de Inglaterra, de Inglaterra todos, Claro ¿no? Venían eh, a hacerse la América y claro. el tipo decía, bueno, allá lo pasaba horrible, a ver. Ahora, acá. ese hacerse esa, esa, esa, esa edulcorada metáfora rosa de la sociedad eh, armonicista norteamericana, no, no es cierto que eso. nos pintó mejor que nadie la familia Engel, ¿no? Esconde dos elementos o dos actores que están absolutamente, como se dice ahora, invisibilizados. Una son las poblaciones originarias que fueron sistemática y prolijamente acorraladas cada vez más sobre el Pacífico y luego exterminadas materialmente por el ejército norteamericano, y luego el sostén real de la construcción de la gran riqueza especialmente agraria norteamericana, que no eran los farmers, que ¿quiénes eran? Los esclavos negros. Claro. Es decir, Estados Unidos ingresa como modelo económico al mundo con una anomalía. Mientras el mundo europeo se desarrolla en base a una revolución industrial con obreros calificados, con tecnificación, o sea máquinas, con capitales que invierten y con trabajadores asalariados que ese sueldo lo convierten en consumo, Estados Unidos explota como, o emerge como una potencia en ascenso con elementos económicos del imperio romano, es decir, explotando cientos de miles de miles de cientos de cientos de trabajadores esclavos claro. reducidos a una eh, posición cuasi feigual o casi eh, eh, primitiva donde el salario, entre enormes comillas, que tenía un esclavo, ¿cuál es? ¡Su comida! Sí, sí como, el, como el cuento ese de la cabaña del tío Tom, es decir, bueno. este, casa... Le daba. Y le daba. Sí. decía, toma, anda a vivir a ese ese barracón a ese, a ese barracón, a ese sucucho Y claro, le daban de comer Porque tenía que tener cierta energía Para poder seguir produciendo La tierra, si Entonces, no nos interesaba Ya vemos una extraña paradoja dentro del capitalismo norteamericano Un capitalismo que no es plata Mano doble asalariada Cuando la base del capitalismo es la inversión La acumulación de capital Y la extracción de plusvalía de un obrero Al que vos le pagás Bárbaro, pero estamos hablando de negros claro. y entonces para ellos... <risa> Hay unas reglas aparte. Había una regla aparte básica que dice, no, no, no son humanos. Bueno. No los consideraban ellos humanos, entonces los sacaban, los sacaban del sistema. Bueno, para mediados del siglo XVIII, XIX, o sea, 200 años después... Pero aparte, perdón, sí. no solamente los poderosos porque era un problema cultural que también estaba en la base Totalmente. del inmigrante blanco europeo, que también Total. aceptaba eso. Y naturalizaba, aceptaba y, naturalizaba, y, se, y, beneficiaba, y se beneficiaba. Y se beneficiaba. Con... Es decir, el, al único que más o menos durante un tiempo podía llegar a tener temor o respeto eran algunos pueblos originarios mm. estadounidenses este, o preamericanos, sí, pre que, claro. que se rebelaban y se levantaban o sea, en armas. No así los esclavos. No así los esclavos, no tienen ninguna posibilidad Ninguna posibilidad el, el, el, el, el africano estaba en una condición peor que, que, que un animal Totalmente. de corral eh, Esta situación, de, de esta explotación de 200 años de eh, la mano de obra esclava Se, entre enormes comillas, termina a mediados del siglo XIX, 1850 Con la famosa guerra civil o guerra de secesión Que muy bien nos describe ese clásico del cine que fue lo que el viento se llevó hay películas mejores, más modernas, 12 años de esclavitud, libertad, bueno, días de gloria, etcétera, Que nos muestra una lucha al interior de la clase dominante norteamericana, es decir, entre la oligarquía terrateniente del sur y la burguesía industrial del norte, mm. donde esta última, los estados del norte, ganan la guerra civil y obligan a los del sur a que liberen a los esclavos negros. Ahora, ese esclavo negro liberado era un negro que ya no tenía amo. Perfecto. Podía tener múltiples ahora. <risa> Pero tampoco tenía asegurada ni la nada, vivienda ni la comida. Nada, estaba a la buena de Dios y las historias son de que le pintaba en un lugar que lo trataran bien y en otro sin lugar sin calificación laboral, que lo sin documento, que lo mataran. Perdón. Sin apellido. Claro, aparte que estaban los que se llamaban renegados que eran restos del ejército confederado claro. que también salían a hacer sus troperías, claro. entre ellas vengarse de los negros bueno, por eso el, el, el estado, o sea el sector triunfante de la guerra civil el sector eh, modernizador industrialista y del norte al mismo tiempo que libera a los negros se asegura, durante muchísimo tiempo, la existencia de una enorme cantidad de trabajadores empobrecidos, sin calificación, y que van a estar dispuestos a hacer los peores trabajos claro. por el menor salario posible. Salario al, al mismo tiempo del cual te vas a apropiar de una parte porque la comida que antes le daba gratis al esclavo, ahora se la vas a cobrar. Es decir, pasamos de un estado de esclavitud puro a un estado de esclavitud asalariada. Es decir, donde vos tenés un esclavo al cual le pagas y después le vendés la comida, o sea, te quedás con parte de su salario. Los tipos le dicen, mira, eh, legalmente no sos esclavo, este, no. pero vas a tener necesidad de serlo. <risa> claro, te va a haber convenido. Te va a haber convenido, dice, porque si no, viste, no tenés y ni aparte, casa, ni comida, ni nada. Hay un hecho poco conocido, poco trabajado. En el año 1871, o sea... 20 años después de que termine, no, menos, este, 15 años después de que termine la guerra civil, en Estados Unidos se crean eh, dos eh, instituciones que subsisten hasta el día de hoy. Una es un club muy fuerte en los estados del sur, este norteamericano, Mississippi, Alabama, Carolina, Dakota del Sur... Llamado Ku Klux Klan. Ah, sí. Que, organi que es una, una organización política, militarista Religioso. y religiosa, centralmente religiosa. Pero es un pero es, una, eh, es una observación de la religión tiradísima de los pelos, amañada y, y malintencionada. Es el, ¿no? es el fundamentalismo. Eh, Cristiano, eh, eh, blanco, no católico y blanco, claro. supremacista blanco, supremacista blanco, que te sostienen que o sea, te dicen bueno, la Biblia que es el libro, la palabra de Dios no hay ninguna mención a los negros, por lo tanto los negros no son creaciones divinas y por lo tanto los blancos tenemos el derecho a, te, a una política de segregación exitosa. Ese, ese, esa agrupación política Militar y religiosa Que nació en 1871 Tuvo su contraparte Perdón, sí. reconocida y legalizada Hasta el día de hoy el, el Ku Klux Klan Tiene hasta el día de hoy Estatus de partido político En los Estados Unidos No sabía que tenía estatus de partido político mirá. De hecho Durante el gobierno de Donald Trump Se les reconoció Por la Suprema Corte de Justicia Norteamericana El derecho a manifestarse no con acciones violentas, pero a realizar marchas con capuchas y con las cruces prendidas a fuego, que es su emblema. Pero en ese mismo año, en 1871, se creó el NRA, es menos conocida las siglas, que es eh, la Asociación Nacional del Rifle. Ah, sí. sí. La Asociación Nacional del Rifle puede parecer hasta algo pintoresco. Bueno, un grupo de personas que le gusta practicar tiro, que le gusta tener armas... Eh, se asocian en una agrupación que, la, que las contiene perfecto esa Asociación Nacional del Rifle que casualmente se, se creó en el mismo año que el CUCUS clan eh, en ese mismo año el Congreso Norteamericano estableció por ley ley derogada en el año 1964 1871 1964 que prohibía que quienes tuvieran armas los negros. Claro, porque, a ver, si sos Digo, blanco y supremacista, vos tenés todo el derecho de hacer lo que vos quieras. Ahora, un negro con armas es o un delincuente o un subversivo. ¿Por qué? Porque la liberalización, cuando se liberaron los negros. ¿Cómo se va a rebelar en contra de nosotros? Digo, convengamos que tenían bastante motivo la población afroamericana para estar enojada. ¡Qué desastre! Entonces, si vos los liberás y les permitís que se compren un arma, bueno, caramba, hay un problema. Aparte, para finalizar Y eso sigue, porque hay en, en el cine hay una estigmatización de las Panteras Negras, por ejemplo, bueno. o de todos los grupos de acción directa de, de, de la comunidad afro que para mí tienen derecho a, def a defenderse, porque si eso no, ¿sabes es una cosa ¿Sabés cuál, el... un breve... cuál fue la primera...? Eh, mirá que Estados Unidos ha tenido conflictos bélicos. Sí. Eh, ¿Cuál fue la primera eh, guerra norteamericana en la que se permitió que los afrodescendientes participaran como soldados? No tengo ni idea. La guerra de Vietnam. Antes, los negros ingresaban al ejército como cocineros, como busos tácticos, como maquinistas, como operadores de radio, como enfermeros. Y aún teniendo rango militar, estaban imposibilitados de portación de armas. Claro, porque tenía que ver con todas esas legislaciones que decían no podemos pisar el palito de. Y gracias a un forma. negro le ibas a dar instrucción militar, un arma y un rango. Claro. Y el esto, rango puede ser. La instrucción hasta por ahí nomás. El arma no. Y el arma no. Bueno. Entonces, para finales del. Claro, siglo... y en Vietnam, cuando empezaron a tener los informes de la carnicería que, que estaba. Ahí sí. que, que, que Ho Chi Minh les estaba proponiendo. Ahí sí mandaron a los Entonces negros. dijeron, bueno, manda a los negros, dice, y listo, ya está. Para finales del siglo XIX y comienzos del XX, este caldo entre inmigración europea, especialmente alemana, suiza, rusa, alemana, británica, irlandesa, las pésimas condiciones de trabajo en las grandes empresas, que ya para ese momento eran grandes empresas, sí. la General Motor, la General Electric, la Ford, mm. muy bien, la, eh, eh, otras, ¿no es cierto? Eh, las muy malas condiciones de vida en lo que aquí llamaríamos... Los conurbanos de las grandes ciudades, eh, el conurbano de Nueva York, el conurbano de Chicago, uh. el conurbano de Memphis, la presencia natural e inevitable de ciertas este, acciones ilegales de rapiña, de venta ilegal de cigarrillos y de licor, de prostitución, que se daban en esos barrios obreros producto de la crisis de la descomposición social, hizo que, en eso, eh, que los, el gobierno norteamericano tomara la decisión de sancionar una ley muy famosa en la historia norteamericana que se llamó la ley antitrust. Trust, la traducción sería antimonopolio. Uno dice, bueno, qué bueno que haya una ley antimonopolio. La ley básicamente decía de que ningún sector económico podía acaparar el 100% de un área de la actividad económica. No dice, que bueno, o sea, es imposible, vamos a poner un ejemplo, que en Estados Unidos exista una empresa como, no sé, como multicanal, que tiene el 100% de, prácticamente, de la distribución de la televisión por cable. Aquella empresa, la ITT, por que ejemplo. fue responsable de meterse en el golpe en Chile. Bueno, pero sin embargo, en Estados Unidos... No hay es verdad, no hay empresas monopólicas en el sentido como uno las, las piensa en Argentina claro Ahora, esa ley, como casi todo lo que hacen los norteamericanos puertas para afuera y puertas para adentro Es la gran trampa del sistema Porque esa ley jamás en toda la historia de los Estados Unidos fue aplicada contra un grupo económico ¿A quién se le aplicó? Y no sé, qué sé yo, algún negro que tenga una empresa. A los sindicatos. Al, a los sindicatos. ¿Por qué? Claro. Porque un sindicato. Mire, usted no puede dedicarse usted solo a esa actividad. <risa> claro. ¿Cómo va a haber? A ver, si nosotros, si Estados Unidos tuviera una UOM, es decir, un sindicato único que aglutinara a todos los trabajadores metalúrgicos de Estados Unidos. Estarían ejerciendo un monopolio. Un monopolio que podría. Es que, horrible, que, sos... que podría incluso discutir las condiciones laborales de los trabajadores norteamericanos metalúrgicos en todo el país. Entonces, se prohibió, finales del siglo XIX, comienzo del XX, la creación de algo que Argentina, Francia, Inglaterra era una bandera de lucha de los trabajadores y se consiguió, esto hay que decirlo. Claro. La existencia de un único sindicato por rama de la producción En Estados Unidos eso está prohibido por ley No puede haber un sindicato de escala nacional Los sindicatos lo máximo que pueden tener es representación regional Es decir, por estado, por provincia Y asimismo no pueden ser el único Porque si no estarían ejerciendo también un monopolio ¿Cuál es el objetivo de eso? Fraccionar la lucha de la clase trabajadora y, y además, eh, a, acompañando a eso, entonces uno encuentra, eh, encuentra, o le quiero comentar a la gente, el hecho también de la estigmatización en la televisión de todos los personajes que sean sindicalistas bueno, ahí en a Estados eso Unidos. vamos a llegar, ¿no? Si nosotros avanzamos en el tiempo, vamos a encontrar algo de lo cual ya hablamos, la enorme, terrorífica, catastrófica crisis de 1929, 30, 39, 32. Mm. Esa crisis que fue prácticamente global y que en Estados Unidos pegó de una manera tremenda, tremenda. para que nos demos una idea, Estados Unidos llegó a tener eh, prácticamente el 25% de desempleo y llegó a tener eh, un 30% de la población en condiciones de pobreza. Situación, ya lo hemos hablado que alguna vez, sí. que creó las condiciones para que el Estado norteamericano a través del gobierno de Roosevelt comience a intervenir en la economía, pero también creaba una situación social muy conflictiva. Mucho desempleo, mucha pobreza, mucha miseria. Y el crecimiento, no tanto de los sindicatos. ¿Por qué? Porque en los momentos de desempleo, los sindicatos no crecen. no Se debilitan. Sí, ¿no? claro, más bien, ¿no? Casi quien trabaja. Si no hay gente trabajando, no tenés gente sindicalizada. No tenés a quién representar. Eh, acá en la Argentina uno lo ha visto. Es decir. No es algo que de repente los compañeros se hayan avivado de, de, de, de mostrar, sí. ¿no? Pero en las, las épocas de parate hay menor cantidad de gente que integran los sindicatos. Por lógica. Que cuando se activa la producción, Ahí se fortalece. Entonces los sindicatos claro. se fortalecen y es este, eh, diametralmente opuesto. Claro. Es un crecimiento muy grande en la cantidad de integrantes. Pero hay dos partidos políticos muy conocidos, el Partido Socialista. El Partido Comunista Norteamericano Que era muy fuerte Y un partido menos conocido Que era eh, muy importante este, Pero era, fue importante En la historia de Estados Unidos El Labor Party El partido laborista, partido laborista Una copia del Partido Laborista No digo peyorativamente Una copia del Partido Laborista Británico O sobre una idea pasado Comienzan a tomar la idea De decir, bueno Claro, nosotros no somos un sindicato Somos un partido político Vamos a organizar entonces A trabajadores ocupados y desocupados, y ahí comienza un grave problema, porque ahí esos partidos comienzan a tener un caldo de cultivo Temiendo, muy fuerte, claro. porque lo que sobraba era gente pobre, gente desocupada y gente enojada en las poblaciones negras en las poblaciones migrantes y en las poblaciones autóctonas de allí que eh, cuando asume el, el nuevo gobierno de este famoso Roosevelt que creó esa famosa esa idea del New Deal, New Deal quiere decir nuevo trato. Sí, New Deal. Claro, New Deal. Expresión que él da en la Convención Demócrata en la ciudad de Chicago. Sí, Chicago. Bueno, irónico giro del destino. Eh, una de las primeras acciones que toma el gobierno de Roosevelt, además de reactivar la economía, tomar la decisión de crear empleo público, de financiar la obra pública, es la persecución abierta de los sindicatos. Y los hace de dos maneras especialmente. Una es con la represión constante y sonante que descarga sobre dos sindicatos especialmente: el sindicato de marítimos y el sindicato de camioneros. Yo te iba a decir, seguro que de transporte de cargas. O ¿Por qué? Algo... Porque esos sindicatos, por su propia constitución y lógica, son sindicatos nacionales. Claro, están en todos lados. No los podés regionalizar. No. Es decir, el sindicato marítimo los tenés en todas las puertos de un país bioceánico y el sindicato de camioneros lo tenés en todos los puertos y en todo el interior sí, de un país gigante en todas las rutas bueno, el sindicato de marítimo lo conducía el Partido Comunista y él no sabía claro en Estados Unidos y el sindicato de camioneros no lo conducía el Partido Comunista lo conducía a una mixtura de socialistas izquierda independiente laboristas ¿En qué año más o menos te acuerdas? Finales de los 20, comienzo de los 30 1920-1930 De hecho, el sindicato de marítimos Y el sindicato de eh, camioneros Reciben al presidente Roosevelt Con una huelga de 90 días 90 días de huelga continua Que paralizó al país Incluso los camioneros hicieron un acampe Que duró un mes y medio Frente a la Casa Blanca Pero, pero aparte era... Justo y necesario, dirían, en bueno. una iglesia, ¿no? Muy bien. Porque estaban hasta las manos bueno. del hambre. ¿Cómo lo, cómo lo resuelve eso, Rubén? Lo resuelve, cierto, aplicando eh, la famosa ley antitrus contra los sindicatos nacionales, y lo resuelve de dos maneras distintas. En el, ca en el caso de los sindicatos, del sindicato marítimo, el sindicato eh, conducido por los comunistas, lo resuelve directamente con la intervención de la Guardia Nacional la Guardia Nacional interviene en los locales sindicales, mete preso a sus dirigentes, le aplica algo parecido a la ley de residencia, es decir, deporta a los dirigentes que no eran norteamericanos nativos, clandestiniza el Partido Comunista, lo declara una asociación ilícita, y en el sindicato de camioneros establece un acuerdo, es difícil de saber hasta ahora con qué grado de explicación, eh, de explícito, pero un acuerdo entre una parte del poder político del Partido Demócrata y del Partido Republicano la mafia italiana e irlandesa que veía afectado el negocio del tráfico de cigarrillos y especialmente de licor durante la ley seca porque los camiones estaban parados y los barcos supongo también porque venían de Inglaterra, de Irlanda había todo y sostienen un... la creación de líneas internas al interior del sindicato sostenidas por la mafia liberadas de la acción política por parte de la policía eh, y eh, galvanizadas en una fuerte identidad anticomunista ahí emerge una persona recontra conocida en la historia norteamericana, Jimmy Hoffa de ese es el que siempre hablan y que le tiran con lo que Jimmy tiene. Hoffa era un inmigrante, un hijo de inmigrante polaco hay un, mito, hay un mito urbano sobre su muerte Sí, sí Jimmy Hoffa es, es técnicamente un desaparecido sí, Fue, claro. está desaparecido desde los años 70 él era un dirigente eh, sindical eh, del partido republicano en, en su época de gloria era eh, sostenedor económico de Richard Nixon, de la campaña presidencial de Richard Nixon católico, abiertamente anticomunista de hecho fue informante de, del macartismo, luego hablaremos sobre eso, que este, tenía un grupo sostenido por la mafia siciliana especialmente y la mafia neoyorquina con vínculos irlandeses e italianos, que toma por asalto las seccionales este, de camioneros que estaban en mano de la izquierda. Eh, era un personaje semidelincuencial, es cierto, y al mismo tiempo era un dirigente sindical aquí le llamaríamos un bandorista, un burócrata, pero que, conduz, que conseguía para sus representados cada vez mejores condiciones de, de vida y de trabajo. ¿no? Este... Hay, una, hay una serie que se llama Los, los picky Blinders, sí. eh, que está, está situada, rápidamente lo cuento, en la ciudad de Birmingham, en este caso es de la comunidad gitana, uh -huh. y, este, eh, y esta persona es el, digamos eh, se dedica a actividades ilegales, pero también atiende, entre comillas y sirve para el gobierno inglés y en el medio, entre los años 30, empiezan a aparecer empieza la aparición de dirigentes protofascistas y proto nazis ¿Eh? que venían o de Italia, o venían algunos de Alemania o con, ya bien eh, se ve que ya había cruzado la idea del Atlántico y eran mafiosos que venían de Estados Unidos y que venían con esa idea pero los tipos eran, es decir eh, utilizaban el delito para la financiación, me acuerdo de Vicky sí, Blinder, porque eh, lo, lo toman ese eh, tema. Abriríamos una tangente que la podemos abordar otro día. Eh, Estados Unidos, entre el año 1928 y 1938, eh, tuvo un partido nazi, reconocido, el partido nazi norteamericano, que realizó una marcha de antorchas, a que no adivinás en qué ciudad. En Chicago. En Chicago. <risa> me imaginé, todo sí. sucedía en Chicago. Fue hasta que todo dejó de Fue suceder. Fue la segunda movilización nazi más grande de la historia. La primera, obviamente, en Alemania. La segunda en la ciudad de Chicago, en el año 1936. Este era un partido político reconocido como el Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que a partir de los años 30, entonces, entre la aparición de eh, líderes sindicales o sindicatos en manos de los republicanos con una fuerte fe anticomunista la intervención de la Guardia Nacional, que sería como decir aquí la gendarmería, en los ah, lo sindicatos de conducción de izquierda, la aplicación de una especie de ley de residencia que te autorizaba la expulsión del país eh, si, eh, si tenías estas ideas consideradas subversivas, y la clandestinización del Partido Comunista, sumada a la ley antitrus, se comienza a fraccionar, a fragmentar la lucha de los trabajadores al interior de la historia norteamericana. Esto se completa cuando, como consecuencia de la eh, Segunda Guerra Mundial, la alianza internacional medianamente incómoda pero inevitable entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para derrotar a los nazis. Una suerte expansión de la economía, porque si bien una guerra es una tragedia, hay sectores de la economía que se benefician con una guerra. ¿Cómo? Y Estados Unidos tuvo una... Tremenda explosión demográfica y una, una tremenda exp explosión económica, en el buen sentido del término, y del consumo durante los años de guerra y de posguerra. Este, eso hicieron que la situación de la clase trabajadora mejorara, vamos a poner como ejemplo, entre 1940 y 1950, las empresas crecieran, prácticamente no hubiera desempleo, Estados Unidos pasara a ser un gran exportador de industrias, o sea, de productos industriales de manufactura, de productos agrarios de que tuviera una moneda que ya se convertía el dólar en el marco de referencia global hiciera que las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los trabajadores por lo menos blancos, estuviera a la vanguardia en el continente y mejor de lo que estaba en Europa en la época de posguerra ahora, ahí se da la segunda contradicción en los momentos de auge económica los sindicatos crecen en poder, porque si vos tenés un trabajador, no un trabajador, una masa de trabajadores, con empleo, con buen trabajo, con buen salario, con consumo, y no son domesticadores, no son tan fáciles de asustar. No. Entonces te van a pedir, bueno, yo ahora no me, no me alcanza con ocho horas, claro, quiero que... trabajar seis, o quiero esta, esta condición, o quiero tener mejor seguro médico, o quiero el acceso a la vivienda, claro. o quiero que mi hijo pueda ir a la universidad, comienza a haber un problema. Cuando empieza un problema el poder dice, yo los tengo que subsumir porque se me están yendo bueno. de las manos. Entonces ahí el Senado norteamericano a través del Partido Republicano y también la colaboración del Partido Demócrata, crea lo que se llamó la Comisión de Actividades Antinorteamericanas, cuyo una comisión del Senado sí. presidida por un famoso senador Joseph McCarthy. de Ahí viene el macartismo, que dice vos sos macartista. Sí, perdón, cuyo vicepresidente era Bobby Kennedy. ¿Qué hacía? Eh, era senador, el... era el hermano. De John Fitzgerald Kennedy, quien luego sería presidente. Lo que pasa es que el abuelo de él era un tipo con mucho poder. Con el, mucho poder. El, perdón, el padre, de, el, padre del, el padre. El padre de Ted Kennedy. Un, eh, financista, por ejemplo, de la campaña a la, a la elección como secretario general del sindicato de camioneros de Jimmy Hoffa. Sí, sí. Yo bueno. no tenía idea que el padre de los Kennedy era un tipo tan... Sí. Que era que el que corta el bacalao sí, directamente. Sí. Bueno, esa Comisión Nacional de Actividades Antinorteamericanas es una comisión del Senado que investigaba las acciones antinorteamericanas. ¿Qué cuáles eran las acciones antinorteamericanas? Ser básicamente de izquierda. Claro. Es decir, todo reclamo. ¿Usted qué piensa? Bueno. Eso, usted es antinorteamericano? Donde pero... primero comenzaron a, eh, a focalizar la, la, la lupa, esta esta Comisión de Investigación fue sobre eh, los maestros y los profesores. Hasta el día de hoy los maestros y profesores norteamericanos para que te den el título tenés que hacer un juramento de lealtad a la Acá Constitución amabas. Nacional no a las autoridades del gobierno serio? norteamericano y abjurar públicamente de eh, Ideas Comunistas. Hasta el día de hoy. Porque se consideraba que la educación era un sitio donde las ideas de izquierdas podían empezar a filtrarse. Claro, ahora entiendo, pobres americanos, todo el trabajo que le damos acá en América Latina. pero bueno. eso ellos tienen que estar siempre velando por nosotros, bueno, interviniendo es, en nuestra Ahí va, ¿cuál es el segundo lugar hacia donde vuelca esa enorme, esa enorme persecución en las ideas subversivas que hacen los norteamericanos entre los 40 y los 50? Después Hollywood también. ¿El, el, el cine? El cine. A ver... ¿Cómo es posible? A ver, actores, actrices, guionistas y directores. A ver, ¿qué le están contando al público norteamericano y qué le dicen? Claro. Es más. Parece una joda, pero no. es así. Comenzó un, a ver películas. A ver, la Comisión de Actividades Antinorteamericanas Anti financió películas en Hollywood. La más conocida de todos es una película que aparentemente no tiene contenido político, que es una película que acá se dio con el título de Nido de Ratas, que fue una película de 1952, cuyo protagonista de ahí saltó a la fama eh, Marlon Brando, que cuenta la historia de un boxeador amateur que trabajaba de estibador en el, en el puerto en el puerto eh, de New Orleans y que se enfrenta a una patota de la mafia eh, que respondía al sindicato sindicato que conducían los comunistas. Claro. Y entonces, pobre hombre. Luego comienzan a aparecer en ese momento la película de ciencias ficciones, donde las invasiones eran de qué planeta? No sé, de Marte. De, de Marte. El planeta rojo. El planeta rojo. Eso <risa> es una joda, directamente. Bueno, este, es más, comienzan a, y hay filmaciones, lo pueden buscar en YouTube, de actores. De, sobre todo directores y guionistas de cine que tenían que ir a declarar el con, al Congreso Nacional sí, eso a, me a dar nombres y a señalar a... ¿Puede ser que Elvis Presley haya sido buchonazo? Mirá, Elvis Presley no lo sé, yo por ejemplo puedo decir, porque aparte es conocido uno es una, un actor que por ahí los más jóvenes no lo conocen, los más grandes nos acordábamos Jimmy Stewart, sí. un actor de comedias norteamericana, sí. que fue un informante conspicuo de, de, de Joseph McCarthy El otro fue un director muy conocido de cine Llamado Elia Kazan Elia Kazan era un tipo De origen armenio, De izquierda independiente Es el director de una película muy buena Del año 1954 Que se llama Viva Zapata Que protagoniza Marlon Nando, este. Cuando él estrenó esa película eh, Esto parece broma pero lo pueden buscar Está en Youtube y hasta está subtitulado eh, lo convocan a, a, la, a la comisión a declarar, él da una conferencia de prensa diciendo que él iba a ir y les eh, iba a decir que él este, de ninguna manera se iba a someter a una persecución porque él tenía sus ideas y las tenía que defender, aparte de un director de sí, cine... Sí, no tengo claro, y cuando llega a la, declaración, a la comisión tenía del a Senado, vendió con pito y cadena a todo el mundo. A todo el mundo, denunció al guionista denunció a familiares. Pero además, cuando Perdón, uno... y el tercero, sí, el más conocido de todo, fue Walt Disney. Walt Disney, que se llamaba Luis zamora porque era venezolano. Era un informante. ¿Cómo cómo cómo, cómo? vuelve vuelta? <coughs> Walt Disney, era de origen venezolano. Se llamaba Luis Amora, ese era su nombre, de ¿verdad? Walt Disney es el nombre artístico. Sí, está, está, está. Walt Disney fue un informante desclasificado en los años 60 del Macartismo. Y es más, si ustedes miran los personajes De los dibujitos animados de Walt Disney eh, El más conocido de todos Que es Mickey Usa los guantes blancos El guante blanco era el símbolo del macartismo Era un código dentro de los informantes no macartistas Para decir, este es un tipo confiable Al que le podemos llevar información Que él, él la va a llevar al gobierno Es decir, había toda una red De persecución A, lo, a los actores, las actrices Los guionistas, los directores que se aplicó como política de Estado. Recomendamos una película del año 1992, muy vieja, que la escribe, no la dirige, la escribe y hace un pequeño papelito un famoso director, Martin Scorsese, Martin Scorsese. y quien la protagoniza es un actor recontra eh, conocido, Robert De Niro, uh -huh. que se llama Inocente, originalmente se llama Not Guilty, que es como sí. se dice en inglés, que cuenta la historia de un personaje menor, de un, de un guionista de cine, desconocido, inventado, eh, y el via crucis que transita durante eh, los años del macartismo. Es una película que ya está subida gratis de YouTube porque es vieja, es del año 92 la película, pero es muy buena, no sé si como película, pero es muy buena para contar de una manera descarnada y clara lo que era el macartismo, en este caso en el cine. Y hay otra película menos conocida que está en YouTube, ...que es un mini documental... ...que dura 11 minutos... ...que se llama... ...Los cinco contra Hollywood... ...que son cinco directores... ...que fueron de acusados... ...por Elia Kazán... ...el director de Vida Zapata... ...como militantes del Partido Comunista... ...se los convoca... ...a la Comisión de Actividades... ...entre norteamericanas... ...se amparan en la quinta enmienda... ...que les permite no declarar... ...se los condena culpable... Se comen cinco años presos, todos, en cinco años no abren la boca, no dicen ni mu, y cuando salen, filman este corto diciendo, contando cómo le habían pasado en la cárcel, lo que habían perdido, y los cinco codirigen una película que se llama La sal de la tierra, del año 1954, filmada blanco y negro, por decisión de ellos, ¿no? Y aparte para abaratar costos porque no tenían sí, un mango, sí, sí. filmada en Monterrey, en México, sin usar actores, usan a la población local ¿Sí? y cuentan la historia de una huelga de mineros frente a una empresa norteamericana que los trataba re mal y no les quería pa pagar, y entonces que los que se ponen a la lucha, a la cabeza de la lucha, son las esposas. Son las mujeres de los mineros los que se ponen a la cabeza de la lucha. Donde hacen una interesante mezcla entre feminismo, eh, sindicalismo e ideas de izquierda. Y que lo hacen también como una defensa apologética de lo que ellos creían. Bueno, nos, nos metieron en cana cinco años por acusarnos de izquierda. Bueno, ya no nos pueden acusar de vuelta. <risa> ya estuvimos en cana. Sí, no. bueno, acá tienen la película. entonces Esa película la pueden buscar, estar en YouTube, La Sal de la Tierra absolutamente desconocida, absolutamente poco valorada, y una pieza de arte político, y una buena película, una buena película. Y especialmente en estos momentos donde repensamos el feminismo como formas de lucha, muy buena película para ver. Bueno, lo cierto es que ya... De la sal de la, la tierra, tierra. recuérdenla eh, y búsquenla. Eh, lo cierto es que ya para los años 50... El modelo norteamericano entonces tenía un modelo donde, y esto con esto yo pensaba ir cerrando, Dale. que comienza a verse cómo se edificó 1950, a 300 años de la creación del país, a 100 años del de prim primer, primero de mayo de todos los tiempos, cómo se conforma la clase trabajadora norteamericana. Y hay un mito. Edulcorado, idealizado De imaginarnos que Estados Unidos Era En los años 50 y 60 La idea de esa sociedad Armónica, sin conflictos Que veíamos en las películas De Elvis Presley este, sí, Tim que, Mantis y Jerry Lou. Que trabajabas, te comprabas la casa, el auto mandabas a los chicos a la universidad bueno, Esa era, era una felicidad. parte de la sociedad norteamericana eh, en los años 60 comienzan los antropólogos, los sociólogos eh, norteamericanos a tratar de explicar su paraíso terrenal. Y es muy interesante ver con, eh, especialmente en la Universidad de Virginia, una universidad privada, como son las universidades norteamericanas, bancada por la CIA, donde, de Virginia, donde comienzan a, eh, y la otra universidad vinculada al Departamento de Estado que es Berkeley, eh, no me en Claro, ¿en serio? No sí. Sé. No el departamento de música, pero sí el departamento no, de sociales. Pues, ¿Vos bueno. Sabía claro. departamento de bueno, este que me la música. Bueno, comienzan a este, estudiar su propio éxito. Y entonces uno le pregunta yo a cualquier persona, bueno, a ver si usted explicaría una sociedad moderna, ¿cómo la explicaría? Y algunos te dirán, bueno, hay clase alta, clase media y clase baja. Otros te dirán, bueno, hay clase trabajadora, pequeña burguesía, gran burguesía. Otros te dirán hay clase trabajadora, burguesía, pequeña burguesía, oligarquía, pero todos más o menos, vamos a decir eso. Los norteamericanos, fiel a su autopercepción de ser una excepción a la regla universal, claro. no se conforman con esas categorías, porque son de izquierda. Entonces construyen las propias. Ellos dicen, en Estados Unidos existe la working class. Traducción sería clase trabajadora. Pero no lo dicen con los condimentos que decimos nosotros. El working class... Es el trabajador, Fabril, calificado, de una gran empresa. La General Motors, la General Electric, sí, la Ford. Like la Ford. Con un buen salario, con una calificación técnica que lo hace un capital valioso para la empresa, ¿verdad? Con estabilidad laboral, con una casa que está comprando con una hipoteca dada por un banco privado en los suburbios con una mujer, una esposa, que no trabaja y uno o dos hijos que irán a la escuela pública del barrio, luego a la preparatoria del barrio y luego él vendrá ahorrando para sacar un préstamo universitario que le permitirá que uno o sus dos hijos accedan a una universidad privada en la cual se recibirán de alguna carrera a la que él no pudo estudiar. Esa, que dentro de nuestra lógica se parece bastante a una clase media, es lo que ellos llamarían una working class Luego Abajo de ellos Los sociólogos norteamericanos eh, Comienzan a hablar de la underclass Underclass Se podría traducir como clase, clase baja. baja La traducción que ellos Le dan es como desclasado Lo que está Por abajo de la clase claro. Es ese trabajador Llano blanco Llano blanco mayoritariamente negro hoy en día latino hoy en día podría ser latino, podría ser latino también. Eh, con poca calificación eh, técnica, sí. laboral que no terminó la preparatoria que ya no vive no tiene trabajo estable en una gran empresa alterna con momentos de trabajo, mal pago y de desocupación relativa este, que ya no accede a un crédito bancario para comprarse una casa justamente por esa condición entonces vive pagando un alquiler en una casa del Estado en esos famosos monoblocks o que se construyen en los alrededores de Chicago en los alrededores de Nueva York mm. en los alrededores de Memphis en los alrededores de Atlanta este, que recibe ocasionalmente algún subsidio del des de desempleo para poder sobrevivir que orilla ciert, eh, ocasionalmente él o alguna de su familia ciertas actividades eh, semidelictivas de delito menor, y que el máximo grado de educación al que accede es al terminar con suerte la escuela secundaria nocturna. Ese trabajador, eh, que es un trabajador mm. pobre, Prácticamente no participa de ninguna actividad uh, comunitaria, ni en el club, del barrio, ni mucho menos en el sindicato, porque no es sujeto de sindicalización. Claro. Y prácticamente ni se ni lista para votar, porque tiene una, posi, una posición refractaria frente a todo lo que sea política. Y por abajo de eso, los sociólogos norteamericanos hablaron de que hay un, una gran porción de, escuchen el término, white trash. White trash Basura blanca Basura blanca. La basura blanca Es como ellos llaman A los habitantes blancos Es decir norteamericanos Descendientes de irlandeses De alemanes, de, lo, de ingleses De lo que, de sea, lo que sea, sea Que forman todo ese cordón Ya de segunda o tercera generación De desocupados Que viven ya no En los guetos de los barrios negros Sino en esa suerte de Enormes conglomerados de eh, casas rodantes y de motorhome Que se permiten que aparquen, que estacionen a las veras de los caminos Con matrimonios ensamblados, madres solteras Con algún vínculo conflictivo y problemático en el consumo de sustancias ilegales o con el alcohol Que fueron expulsados, directamente expulsados De la escuela preparatoria O en algunos casos ni siquiera terminaron la elementary school O sea, la escuela sí, primaria sí. Este, que han pasado por los sistemas carcelarios en, de alguna u otra manera y que tienen una vinculación muy fuerte con el discurso supremacista blanco igual en Inglaterra. con el discurso supremacista blanco sí, con la idea de que es el inmigrante latino o el negro el que me saca el trabajo o el plan del gobierno que a mí no me claro. llega que es la base en Inglaterra de, pasó eso con el Brexit que es la base de votación del no del Partido Republicano, sino del, del sector trampista del Partido Republicano. Con eso dije, mis abuelos vivieron en un país en serio y yo hoy soy <coughs> desplazado dentro de mi propio país por culpa de los chinos, los cubanos, los venezolanos, los negros, negro. que están acá quitando mi trabajo. Una fuerte presencia del discurso homofóbico, como que la homosexualidad sí. debilita la fortaleza y la virilidad de la nación que alguna vez fuimos y con una suerte de nacionalismo defensivo, retardatario y rencoroso de donde surgen las visiones terraplanistas, antivacunas, <coughs> conspiranoides este y, y fuertemente militaristas y mileniaristas con las sectas religiosas sí. eh, eh, cristianas. Y ayudados por, por canales como la Fox, por ejemplo, bueno. también. Dando rosca y rosca bueno. y rosca, como pasó... El, el asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio, con este que mataron gente, mataron oficiales de policía que protegían las, las instalaciones. O con estos casos de esta gente que entra en un Madonna, en un cine, en una escuela y armado y a gente, fuego. Claro. Digo, ese modelo, con esa sociedad que los propios norteamericanos te dicen, tenemos una clase trabajadora, una clase baja, que no sabemos muy bien qué es que sería un ejército industrial de reserva y un sector de basura blanca, es la que se puede sostener con una sociedad donde tenés un tercio de la población sin acceso a la salud. Digo, no hay que por qué saberlo, pero en Estados Unidos, si vos tenés la desgracia de que vas caminando por la calle, te atropella un auto y te rompe la pierna, va a venir una ambulancia y te va a llevar a un hospital. Y en el hospital te van a atender y posiblemente te atiendan bien para cuando te dan el alta te vas con un yeso y con una cuenta Ven que pagar. tenés que garpar si no garpas el banco que es el garante del hospital te hace un juicio una sociedad que accede a la propiedad a través de un crédito que en el 2008 expropió a dos millones y medias de familia, que les quitó la casa y les dejó la deuda porque eso es el otro tema que no se ve cuando en Estados Unidos los bancos se quedaron con dos millones y medio de casas que luego demolieron para volver a construir otras casas, a la persona que desahuciaban, que echaban de la casa, le mantenían la deuda. Claro. Por una cuestión obvia. Vos accediste a una casa que vale 200 mil dólares. Quedaste, atado de, por Quedaste vida. atado de por vida. Yo te saco la casa. Pero tu casa en este momento de crisis ya no vale mil, no, no, Vale vale 100. Nada. Entonces me seguís debiendo mil dólares. Claro. Sí, sí, sí. Pasa, es el, ¿Y molde, lo... el, el molde que se ha utilizado en España con los desahucios. Ah, ahí va. Exactamente. Igual, acá en Argentina... Con yo, los créditos suba que... Bueno, yo leí el caso de una mujer acá en Argentina, lo leí hace 15 días atrás, que creo que la Corte Suprema le falló a favor, porque ella estaba pagando un, un monoambiente. Sí, sí. Y entonces el tema era que ella no podía pagar más y que si se lo remataban, ella iba, iba a ir a la calle, pero le seguía debiendo sí. plata, creo que al BBVA, sí, al banco sí, sí. francés. Sí, sí. Y, este, y en, esa, en esa instancia le cortaron el gañote al, al banco y le dijeron que las, lo, lo, lo, digamos, lo, los esquemas y las fórmulas que utilizaba ...para la actualización de la, de la cuota... ...estaban equivocados y tenía que tomar otras cosas... ...bueno... ...estamos y por, hablando de un monoambiente... Claro, ...y por qué contamos esto y qué tiene que ver con el primero de Bayo... Sí, tiene que ver. ...la construcción de un sistema... ...no solo asimétrico... ...sino asimetrizador... ...la construcción de un sistema... ...político que excluye... A ...una parte de su propia población... ...a tal punto que los intelectuales... ...se dan el lujo de llamar la basura blanca... ...la construcción de un sistema que permite, naturaliza y legaliza la perse persecución de los disidentes políticos. La construcción de un sistema que naturaliza que hoy en Estados Unidos haya más negros en las cárceles federales que en las universidades privadas. La construcción de un sistema que permite, naturaliza y globaliza la emisión de un dinero que no tiene respaldo y que encadena al mundo a una crisis inflacionaria permanente. La construcción de un sistema político que hace posible que el 25% del PBI, de la economía más grande del mundo, se destine al armamento. O sea, el 25, 25 centavos de cada dólar, Estados Unidos lo dedica a la industria militar, que está en manos privadas, ni siquiera es estatal. La construcción de un sistema político militarista que, hace, que haga que, que ese país, Estados Unidos, haya sido el único Planet, el único país del planeta que usó armas nucleares contra seres humanos. ¿Verdad? Sí, totalmente. Y que aplica 3.500 penas de muerte al año. Estados Unidos. La construcción de ese modelo violento, empobrecedor de las grandes mayorías, asimetrizador, injusto y en un punto demencial desde lo económico, desde lo humano y desde lo ecológico, si queremos... Uh -huh solo se puede hacer en base al fraccionamiento y al debilitamiento de la clase trabajadora norteamericana, que es la primera de sus víctimas. Es decir, este primero de mayo, por eso lo trajimos hoy, para entender que la lucha que comenzó en los Estados Unidos y se extendió a escala global, ¿por qué no se pudo sostener en los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos es, lamentablemente, para los trabajadores y trabajadoras norteamericana, el ejemplo más palmario, más claro, más prístino, de cuál es la demencialidad del sistema capitalista librado a su libre, a su libre, a su libre desenvolvimiento. Uh -huh. Es decir, la construcción de un país que naturaliza dejar un tercio de su población afuera. Y es bueno saberlo, porque nuestro país, que tiene un montón de problemas, como todos los países del mundo... Eh, no puede, en un año electoral, dejarse seducir por la idea de que nos va a solucionar la importación de un modelo en cuyo país dejan a un tercio de la población considerada como basura blanca. Es decir, este primero de mayo, es, tiene que ser, debería ser, un punto de reflexión para entender de que somos los trabajadores y las trabajadoras las principales beneficiarios o víctimas de los modelos económicos que nosotros mismos por acción o por omisión contribuimos a que, a que se construyan ¿verdad? es así eh, los tuve, vieron, vieron que me aporté bien que hoy hablé poco, que lo dejé hablar porque dije, no, está muy interesante estoy aprendiendo datos, cosas de, de lo que es el engranaje eh, social de los Estados Unidos porque ellos en este momento están, están en un momento fuerte de, de, de declive este, económico, que lo que se muestra del declive económico es lo que muestran los diarios de lo que pierden los grandes, uh -huh. las grandes fortunas, que tal banco que quebró, tal otro, que esto, el otro, pero no eh, hablan poquito. Este, pero fuerte sobre el tema de la inflación interna, uh -huh. sobre el tema de que ellos sí se están empezando a hacerse cargo o diciendo que van a estudiar, sobre que, bueno, tanto que imbromaron con el hecho de, del, del encarecimiento de su mano de obra, uh -huh. que sacaron tanto el trabajo de los Estados Unidos que hoy no tienen trabajo y eh, es un problema pero también tienen un pueblo muy reaccionario uh -huh. y que se está pareciendo mucho a, a la Alemania este, pre-nazi, uh -huh. también con un fuerte ejército y una zona este, hemisférica para dominar. Uh -huh. Es un problema ese, es un problema para todos nosotros porque nosotros lo que estamos buscando es diversificar el trabajo, tratar de apagar, el, de ap de apagar los incendios, tratar de vivir lo mejor que se pueda y ellos nos están mirando, como dijimos en nuestro en chistes, como si nosotros fuéramos ovejas y ellos fueran lobos. Uh -huh. Y quieren venir a cenar. El problema es que tenemos algunas, algunos de nosotros, que estamos en situación de ovejas, que los invitan a que vengan. Claro, sí, sí, la abres la puerta. Veces, pero no hagas eso. ¿Qué te pasa? Este... El primero de mayo es el, como estuvimos hablando al principio, es el día del trabajador y de la trabajadora en todo el planeta, de todos los que ofrecen su esfuerzo, de todos los que necesitan un montón de cosas. Eh, la humanidad se está repensando, la salida de la pandemia ha sido peor de lo, de lo pensado. Y lo peor siempre, lamentablemente Porque así es como nos gusta a los humanos eh, eh, Cuando nos dicen es con amor o con dolor Elegimos el, el dolor, no el amor Lamentablemente eh, Y entonces ahí aparecen las reflexiones Y empezamos a mirarnos Y a pensarnos a nosotros mismos eh, Primero cómo es nuestra sociedad Es una sociedad rica ¿Es, es, una sociedad, es un país rico Y una sociedad empobrecida ¿Por qué? ¿Por quiénes? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo lo vamos a, a soportar eso? ¿Por qué razón? ¿Quién me está imponiendo eso? ¿Quién quiere que yo no hable? Claro. Este, y todo ese tipo de, de cosas que uno se va este, preguntando. Luego hay un ordenador que es el clima. Y ese ordenador va a cambiar el tablero de ajedrez este, totalmente. Eso es lo que uno empieza a, a ver. ¿no? Uh -huh. Que Está por es? arriba de todos ellos más allá de sus negaciones y más allá de las negaciones propias que tenemos nosotros acá, también en Argentina, incluso en dirigentes populares, sí. que todavía no les cae la ficha de que hay un problema irreversible durísimo, uh -huh. durísimo, y que en realidad nuestro problema no es el clima, nuestro problema es la deuda. No es el clima, nuestro problema es lo que debemos son las estafas que hemos sufrido. Uh -huh. Es este periodo interminable, dirían los chinos, de humillación uh -huh. que no para, que uh -huh. no cesa. Ese es el, el tema. Este, pero hay que reflexionar. La historia está buena porque de todos lados pasa exactamente lo mismo. Y porque somos seres humanos. Totalmente. Nadie tiene otra vivencia no. rara. Todo o conocimiento es experiencia social acumulada, ¿no? Exactamente. Y bueno, y yo antes de irme quería Dale. mandarle un saludo a dos estudiantes eh, muy jóvenes, muy muy juveniles, mm. de segundo año, o sea, re jovencitos, 14 años, de, de mi escuela, de la escuela número 9 de San Damián, mm. eh, a la compañera Camila Espinosa y al compañero Ángel Acuña, grandes estudiantes los dos. Que son fanáticos de la hora. Sí, yo los he visto. Sí, <risa> y, muy bromistas. Muy bromistas y se quejaban porque me decían, no me saluda. Entonces, yo bueno, decía, acá los decía, estoy saludando. Digo, eh, lo miraba así, yo decía, aparte, de, con, con, evidentemente con un nivel intelectual sí, alto de sí, humor, Pete sí. decías, muy encriptado, sí, muy sí. encriptado esto, no lo puedo descifrar. Pero bueno, eh, gracias a estos chicos este, por mirar, por mirar esto, por mirarlo a Pablo. Eh, cuando quieran la hora está abierta también para que venga y, y, y si quieren saben que podemos hacer un tiempo un ejercicio opinar sobre lo que lo que se dice acá estaría no, no genial y sí, aparte... a ver qué dicen qué opinan es decir qué soy yo después <risa> <risa> limpiaremos la claro. pantalla con algo así que bueno eh, de mi parte adiós y bueno tardíamente feliz día a todos los compañeros y compañeras trabajadores eso, feliz día en forma universal este, a todos y a todas, porque, mira, nos están mandando, no es broma, uh -huh. de Nicaragua, de Guatemala dos o tres, uh -huh. eh, de Cuba, uh -huh. de, bueno, el otro día un partido de futsal de Córdoba, de San Luis, de no sé, de, de todas partes de, de América, de, de, de Bolivia, uh -huh. de Ecuador, de Perú. Pues decir, la gente salió mal de la sí. pandemia porque nos escuchan a nosotros, ah, gente, los queremos mucho, ¿eh? La verdad, piensen, abren la cabeza, piensen por ustedes mismos. Anímense, ¿qué te puede pasar? ¿No? ¿No? ¿Qué te puede pasar? Decime, a ver, ¿qué cosa terrible te puede pasar? El diablo no existe, no te va a venir a visitar, no te va a hacer buh, el fantasma tampoco. Tu patrón, sí, puede ser. Pero pensá, dale, sé bueno, sé buena, pensá en tu familia, pensá en toda la gurizada que anda por ahí. Nos vemos la semana que viene.